Eres pobre porque nunca coges un libro, no te gusta madrugar para aprovechar el día, todo lo que ganas te lo gastas en tonterías, te gusta vivir para aparentar, prefieres emborracharte en lugar de educarte, y luego te quejas, le echas la culpa al gobierno, a la mala suerte, al destino, los vicios te mantienen en la pobreza, el trago, el casino, el sexo, las drogas son enemigos del progreso, si todo lo que ganas es para los vicios, siempre serás pobre. Un mecánico trabajaba en un taller como ayudante de su tío. Trabajaban desde el lunes hasta el sábado al mediodía, hora en la que todos los trabajadores reciben su pago de la semana. ¿Qué hacen una vez que reciben el pago? Los dos mecánicos principales y todos sus ayudantes se van a tomar. El 80% del dinero que ganan trabajando duro durante toda la semana se lo gastan en una tarde luego el sábado por la noche regresan a sus casas borrachos y sin dinero lo mismo pasa con dos albañiles y sus ayudantes se matan trabajando en la construcción cargando cemento, llenando techos, haciendo paredes ¿qué hacen el sábado al mediodía? cobran y se van a tomar regresan a sus casas borrachos sin dinero y sin mayor esperanza que la de volver el lunes al trabajo Muchos vicios devienen en enfermedades. El alcoholismo es una enfermedad. La ludopatía es una enfermedad. Son enfermedades que empiezan como vicios inofensivos, pero que silenciosamente se apoderan de tu mente y arruinan tus relaciones familiares y tu economía. La casa del que vende cerveza es una casa con todos los lujos, con todas las comodidades, y los fabricantes de esas bebidas se llenan de plata. En cambio, la casa del borrachito es una casa llena de pobreza. Muchas veces los hijos andan mal alimentados, no reciben educación de calidad y crecen viendo el ejemplo del padre borracho. Luego cuando te enfermas, es tu familia la que tiene que estar haciendo malabares para que te recuperes, porque el que te vendía cerveza ni tu nombre sabe. Un empresario dijo, si quieres salir adelante, Enfócate en trabajar y en sacar adelante a tu familia. Si tienes vivos a tus padres, ayúdalos, porque al hijo que ayuda a sus padres, Dios lo bendice. Si tienes tus hijos, construye tu casa, compra tu terreno, ve ahorrando para más adelante abrir un negocio. Invierte en la educación de tu familia, haz equipo con tu esposa y juntos, peldaño por peldaño, vayan subiendo por la gran escalera del éxito. Si te ha gustado este video, no olvides compartir con las personas que más quieres.